Hace unos años, cuando recién había empezado, fui a una sección que me habían pedido una instalación eléctrica de unos tomas corrientes y alguna otra cosa, y entonces fui con mi cuaderno para anotar y ver cuál era la situación. Y este, cuando llego me atiende una de las funcionarias de esa sección y me dice, ah, tú sos la, la secretaria del electricista. Y me sorprendió porque en realidad digo, el electricista está a mi cargo, pero bueno ella ya dio por sentado que por ser mujer y de repente más joven, yo era la secretaria. Y en realidad no me molestó, me fue más bien sorpresa de, de ese estereotipo que vi en la persona que me preguntaba eso.